Muy bien, es hora de poner en práctica lo que hemos aprendido acerca de la clase de magnitudes físicas y ecuaciones dimensionales. Esta serie, este grupo de 10 ejercicios explicativos son guía, son ejercicios tipo para poder resolver los ejercicios propuestos ¿no? que aparecen en la página siguiente. Todos los ejercicios que van desde la 1 hasta la 14 de esta parte del documento. Bien, así que empezamos. En el ejercicio 1 tenemos dada la ecuación dimensional A que multiplica a l cuadrado t menos 1 más bm igual una expresión aquí un poco larga multiplicada por l a la menos 3 determine las dimensiones de a sobre b. Antes de aplicar el, el principio de homogeneidad porque vemos acá un signo de suma, antes de aplicarlo, démonos cuenta de que la dimensión de a entre b es igual a la dimensión de a sobre la dimensión de b esa Es una propiedad, propiedad del operador dimensional corchete O sea, el operador de dimensión Tiene la propiedad de distribuirse en el cociente Muy bien, entonces vamos al, al desarrollo en, en el desarrollo de, este, eh, de esta expresión Como lo vamos a colocar aquí La dimensión de A por L cuadrado T a la menos 1 Más igual a M a la menos 1 por dimensión de C vado al cuadrado ¿no? L a la menos 3 tenemos es que el enunciado y, y vamos a trabajar con esta expresión esa es mi pregunta ¿no? entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? pues el principio de homogeneidad me permitirá igualar estos dos términos si los igualamos tendríamos dimensión de A L cuadrado T menos 1 igual a dimensión de B por M entonces el cociente de A entre B lo podríamos formar si, si despejamos o si bajamos a dividir. Lo podemos formar cuando bajamos a dividir en dimensión de B. Si bajamos a dividir dimensión de B, entonces tendríamos esto. Este, esta expresión lo podemos también bajar a dividir aquí debajo del, del M. Bueno, lo pasamos a dividir nos pues pasamos al otro lado del, del signo de igualdad. Bueno, aquí tenemos el signo de igualdad. Aquí tenemos la división que sería L cuadrado T a la menos 1. Siempre el signo de igual debe describirse a la mitad ¿no? de, de la altura de, de las fracciones. Generalmente a la altura de la línea de división de fracción. Muy bien. Pero en ecuaciones dimensionales no basta con tener la expresión así, así en forma de, de, de cociente, sino como un producto de potencias, ya sea con exponentes enteros positivos o con enteros negativos. Entonces aquí, para subir el L cuadrado, lo escribimos con signo negativo, L a la menos 2. Luego sigue M, como el M tiene exponente 1 y está en el numerador, no cambia de signo su exponente, pero para el t sí va a cambiar de signo, se exponente de a la hora de subir, sería t a la menos menos uno, o sea, t a la 1. que se escribe con b. Y como ya antes había dicho, esto es igual a dimensión de a entre b, entonces escribimos dimensión de a entre b, y con esto tenemos la respuesta del ejercicio número 1. Ya lo tenemos y vamos a, con, con, con, um, a comprobarlo con, con, con lo que tenemos aquí en una parte del documento y ya tengo el previamente el resultado pero aún así vamos a comparar <coughs> ahí está es el mismo problema ¿no? es el mismo enunciado pues el que les había mostrado este y este lo habíamos igualado y habíamos obtenido como respuesta aquí está l-2 mt aquí podemos verlo ¿no? l a la menos 2 mt con eso ya queda comprobado Vamos al ejercicio número 2. Nos quedan ahora nueve ejercicios para resolver en esta breve explicación de ejercicios tipo de ecuaciones dimensionales. Veamos acá, en la número 2. En la número 2 tenemos, siendo que la siguiente, vamos a ver aquí, fijémonos en la número 2, vamos a marcarlo, remarcarlo aquí, ahí está. Dice, sabiendo que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta, se pide determinar las dimensiones de K. Nos piden determinar las dimensiones de K para esta expresión. Muy bien. El principio de homogeneidad se, se aplica cada vez que encontremos que hay una suma o una resta ¿no? en, en esos dos. Y entonces aquí estamos encontrando una resta, una resta de dos términos. Y, y entonces podemos igualarlo, ¿no? o sea, cuando hay, cuando hay una suma o resta se, se, van a igualar, ¿no? se van a igualar ambas expresiones. Bien, entonces estamos viendo esta parte de la ecuación este lado derecho de la igualdad, esos dos términos se tendrán que igualar porque te tendrán dimensiones iguales. Entonces empezamos diciendo L3, dimensión de X, debe ser a M6, dimensión de K. Pero a, a mí me están pidiendo las dimensiones de K, nada más, más no las dimensiones de X. Como no conozco las dimensiones de X, entonces tendría que igualarlo a al otro, a, a ese término que vemos aquí. Sería L cuadrado, K. Ok, entonces eh, me conviene tomar este y esto y comparar ambos. Así tendríamos que M a la 6, K al cubo. Como este tiene un exponente mayor, vamos a hacer que esto sea el numerador. El numerador porque el denominador va a ser el, el otro la otra expresión de K que está en el lado izquierdo perdón con la, con la otra expresión de K que está en el lado derecho bien, esta expresión baja a dividir y tendríamos L cuadrado M a la menos 6 ahora, ¿por qué a la menos 6? es que resulta de que esto baja como denominador y luego inmediatamente sube como numerador cambiándole de signo al exponente ya, okay. entonces esto en leyes de exponentes me va a quedar K elevado al cuadrado. O sea, K al cubo entre K es K al cuadrado. Obviamente es dimensión de K. Dimensión de K al cuadrado. Es L cuadrado m a la menos 6. Ahora, ¿qué se requiere para despejar K? O sea, simplemente necesitamos sacar la raíz cuadrada. ¿no? Si le sacamos raíz cuadrada, quedará raíz cuadrada. De K al cuadrado es K. Y en el otro lado sería raíz cuadrada de L cuadrado sería L a la 1. Y raíz cuadrada de M a la menos 6 es M a la menos 3. ¿Por qué salió L a la 1? Porque 1 es el resultado de dividir 2 entre 2. ¿Y por qué salió menos 3? Porque es el resultado de dividir menos 6 entre 2. Y la pregunta, ¿por qué dividimos entre 2? Porque resulta de que 2, 2, 2 viene a ser el índice, el índice de la raíz cuadrada. Por eso dividimos 2 entre 2 y por eso dividimos 6, menos 6 entre 2. Menos 6 entre 2 es menos 3. O sea que en realidad estábamos sacándole aquí raíz. Estábamos sacando raíz cuadrada. Y con eso hemos llegado a la respuesta. ¿no? Las dimensiones de k son l. Bueno, que ya, ya no sería l a la 1 porque 1 se sobreentiende. Las dimensiones de k serían lm a la menos 3.